Pues vale, como bien saben, Geometry ha sido eliminado. Sí. Ha sido eliminado. ¿Y por qué? ¿Vale? Muchos estarán preguntando por qué. Yo al principio creía que pues como todos lo estaban diciendo no todos estaban diciendo que había sido nintendo que había pues tirado juego o sea que lo había eliminado que le había no sé es que todos empezaron a decir eso pero cuando me di cuenta no fue roto o sea fueron personas que pusieron como una queja vale personas de newgrounds vale los, los que no sepan que es newgrounds es donde bueno eh, hay soporte creo que del juego Las canciones, ¿vale? Mejor dicho Donde están las canciones del juego, ¿vale? Eh, y pues bueno Ahí pues hay personas O bueno, creadores de Pues que crean esas canciones, ¿vale? Pues que ellos Pues crean las canciones Y nosotros estamos haciendo niveles Y estamos utilizando esas canciones Entonces a esas personas les molesta un montón, ¿vale? a esas personas les molesta un montón por ese por ese hecho, ¿vale chicos? por eso es que algunos miembros de Neogram han mandado la shit a Geometrial, ¿vale chicos? por eso es, por eso es, porque Geometrial no sé, ellos están cansados de que, que a cada momento pues personas creen niveles con sus canciones, ¿vale? y porque eso es un derecho de autor, ¿no? como ahora copyright y todo eso, ¿vale? Entonces, por eso eh chicos, por eso fue que mandaron a Geometry Dash a la shit Eso fue lo que pasó realmente Fueron miembros de Newgrounds porque, sí Ellos están hartos de que nosotros hemos, lo bueno, los creadores y los, los de la comunidad de Geometry Ash Creemos canciones con, digo, creemos niveles, perdón, creemos niveles con esas canciones, ¿vale? Que, que son de ellos, ¿vale? Eso es básicamente, ¿vale? Pero acá podemos ver una foto eh, que dice que RobTop que... Eh... Que geometrías para Steam estará arreglado, ¿vale? Que estará arreglado, así que tranquilos chicos, esto volverá. geometrías para Steam volverá, ¿vale? Esto Rota está tratando de arreglarlo y todo eso. Como siempre dice, ¿vale? Como siempre dice. Bueno, y después tenemos un tweet de una... una bueno, no sé si, si será una de los miembros de, de Newgrounds. Que dice eh, Geometrias has been removed from Steam. Yes, o sea, que Geometrias ha sido borrado o movido de Steam, ¿vale? Esto me cabrió un montón, ¿vale? O sea, esto me cabrió un montón porque es que es, es que es de verdad, o ¿sí? sea, es que no se puede ser más, hijo de puta, ¿vale? No se puede ser más cabrón en esta vida, ¿vale? Que al poner esto, ¿vale? Que es que de verdad, es que de verdad la gente no se sé qué hace, ¿vale? Pero eso es lo que básicamente ha pasado, ¿vale, chicos? Que Geometrias. Ha sido removido y ha sido por las quejas, ¿vale? Por las quejas del de los de los propios creadores de contenidos por las canciones, ¿vale? Que nosotros estamos entendiendo esto mal y todo eso. Y pues ellos les, obviamente les va a quejar porque ellos son los que están creando el contenido y todo eso, ¿vale? Así que, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Eh, chicos, eh, voy a... Seguir la serie de Skip Challenge, ¿vale? Esa serie que yo tenía, chicos, que todos sabíamos que yo tenía Que era de retos y que ustedes me hacían retos y todo a canal ¿no? Así, todo chévere Pues, chicos, quiero que me hagan niveles, pues... Que no sean tan difícil, ¿no? ¿Vale? Pero que sean... Eh, Challenge, así bien, bien... Más o menos difícilcito, ¿vale, chicos? Así que, pues, bueno Espero que me los hagan eh, Aquí en pantalla estará apareciendo el nombre del nivel O sea, el nombre que le deben poner al nivel, ¿vale? Para que yo lo pueda encontrar Y para que lo pueda subir y, y subirlo al canal, ¿vale? Jugar y subirlo al canal, que me confunda acá, ¿vale? Así que pues bueno, espero que les haya gustado el video, eh, no olviden suscribirse a mi canal que está en la descripción, el canal donde subo demos y demás, y otros niveles, Harder, insane, bueno lo que sea, y nos vemos hasta la próxima, adiós.